Tiempo imperfecto en español. Tiempo imperfecto. Verbos terminados en IR, video número 25. Confundir. To confuse. Yo confundía. Tú confundías. Él, ella, usted confundía. Nosotros, nosotras confundíamos. Vosotros, vosotras confundíais. Ellos, ellas, ustedes confundían. Mi secretaria siempre confundía todos los papeles de la oficina. Consumir. To consume. Yo consumía. Tú consumías... Él, ella, usted consumía. Nosotros, nosotras consumíamos. Vosotros, vosotras consumíais. Ellos, ellas, ustedes consumían. Yo consumía solo frutas y vegetales. Persuadir. To persuade. Yo persuadía... Tú persuadías, él, ella, usted persuadía, nosotros, nosotras persuadíamos, vosotros, vosotras persuadíais, ellos, ellas, ustedes persuadían. El terapeuta persuadía al paciente a seguir sus recomendaciones. Aburrir, to bore. Yo aburría, tú aburrías, él, ella, usted aburría, nosotros, nosotras aburríamos, vosotros, vosotras aburríais, ellos, ellas, ustedes aburrían. Mis amigos se aburrían cuando yo leía mis poemas. Exhibir To exhibit. Yo exhibía. Tú exhibías. Él, ella, usted exhibía. Nosotros, nosotras exhibíamos. Vosotros, vosotras exhibíais. Ellos, ellas, ustedes exhibían. Nosotros exhibíamos nuestros cuadros en un museo pequeño. Incurrir. To incur. Yo incurría. Tú incurrías. Él, ella, usted incurría. Nosotros, nosotras incurríamos. Vosotros, vosotras incurríais. Ellos, ellas, ustedes incurrían. Luis incurría en el mismo error cada vez que tenía dinero. Él jugaba en el casino. Inscribir. To inscribe. Yo inscribía. Tú inscribías. Él, ella, usted inscribía. Nosotros, nosotras inscribíamos. Vosotros, vosotras inscribíais. Ellos, ellas, ustedes inscribían. Mi hermano y yo siempre nos inscribíamos en todos los concursos de baile de la escuela. Percibir To perceive Yo percibía, tú percibías, él, ella, usted percibía, nosotros, nosotras percibíamos, vosotros, vosotras percibíais. Ellos, ellas, ustedes percibían. Miguel percibía un fuerte olor a cigarrillo cerca de su dormitorio de la universidad. Persistir. To persist. Yo persistía. Tú persistías. Él, ella, usted persistía. Nosotros, nosotras persistíamos. Vosotros, vosotras persistíais. Ellos, ellas, ustedes persistían. Liliana siempre persistía en alcanzar todas sus metas propuestas. Presumir. To presume. Yo presumía. Tú presumías, él, ella, usted presumía, nosotros, nosotras presumíamos, vosotros, vosotras presumíais, ellos, ellas, ustedes presumían. William siempre presumía su coche nuevo con todos sus amigos. Transcribir To transcribe Yo transcribía, tú transcribías, él, ella, usted transcribía, nosotros, nosotras transcribíamos, vosotros, vosotras transcribíais, ellos, ellas, ustedes transcribían. Yo siempre transcribía todas las entrevistas que había hecho durante el día. transmitir, to transmit, yo transmitía, tú transmitías, él, ella, usted transmitía, nosotros, nosotras transmitíamos, vosotros, vosotras transmitíais, ellos, ellas, ustedes transmitían. Ese canal solo transmitía las noticias en inglés y en alemán. Círculo de verbo número 25, imperfecto de los verbos terminados en IR. En este video estudiamos los verbos confundir, consumir, persuadir, aburrir, exhibir, incurrir, inscribir, percibir.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 la conjugación de los verbos en español